en Vos. Amén. Octavo día, honremos hoy a Santa Margarita María como a la heredera de los tesoros de corazón de Jesús. Él mismo fue quien le concedió todas las pregorativas de ese título tan noble y excepcional y se las confirmó diciéndole como te lo he prometido, tú poseerás los tesoros de mi corazón y te permito disponer de ellos a tu gusto a favor de aquellos que estén dispuestos a recibirlos. Quien no quiera ser de este número, pero notemos que para obtener las divinas efusiones es necesario que estemos bien dispuestos a recibirlas. Práctica. Esforcémonos para tener un corazón puro a fin de que el corazón de Jesús derrame en él sus gracias. Y la máxima de la santa, su amor le apremia a repartir el tesoro inagotable de sus gracias santificantes y saludables en las almas de buena voluntad, buscando corazones vacíos para llenarlos de la suave unción de su ardiente caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.